Hatito Penira oh eso. ¡Ay, atito! ¡Ay atito! Sí. Vamos. Hola. Hola. Hola. Bienvenidos al primer video en México. Uh. En Tampico. Sí, en Tampico, Tamaulipas, mi ciudad natal. Déjenme quito la máscara para saludarlos bien. Estamos muy contentos y muy emocionados. Mañana ya cumplimos una semana en Tampico. ote Y Chuil del Sí, pioneo, no muy pioneo. Y hoy les traemos un vlog en el coche. Y voy a manejar. A mí me encanta manejar. Mucho. Eh. Y soy muy buena manejando, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vámonos. Vámonos. Ah, y ahorita vamos a Correos de México a recoger una de las cajas que enviamos Ya llegó una, ya la tenemos en la casa, esta es la segunda Y creo que nada más faltan después otras dos Entonces vamos a ir ahí al centro a recoger la caja Y después quiero llevar a Hayato a pasear un poquito por el centro histórico de Tampico que es muy bonito uh -huh. Y a ver si comemos una nieve Tengo muchas ganas de comer un helado de la Minerva Que es una heladería típica de aquí de mi ciudad que es muy muy rica 모이, 모이 오늘 태풍이 온다고 하는데 탬피코에는 엘리언이 있어서 우리를 지키고 있다고 다들 하는데 <웃음> 이거 진짜 진짜 맞아요? 내가 믿어도 되는 이야기인가요? 네. Es verdad. En Tampico, Tampico somos una ciudad que está protegida por los aliens y todos los tampiqueños me respaldan. 엘리아 나 너를 보고 싶어. 언제 어디서 볼수 있을까? 응? 응? 네가 차고 있을 때. 안돼! 언제? <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> 봐봐! 여기 네. 위에 있는 다리 트레인도 daddy. 아, 귀여워. 아, 아이, 그리고, 여기 우리, 결혼식사 우리, <웃음> 찍었잖아 우리, 좋은 우리, Listo chicos, paquete recibido, ese y otro que ya se llevó el Hayatito, mi hombre fuerte por mi eso comida. sí es su comida japonesa Por eso lo tengo que llevar por un heladito, él viene cargando cajitas tan pesadas oigan Vean chicos, esta es mi heladería favorita en Tampico, se llama la Minerva ¿Mitsu? ¿Mitsu? Era mi napolitano ¿Napolitano? sí ¿Napolitano? Uh -huh. okay. Por favor Maporicano. Maporicano. Ay, pero. Cono. ¿Cono? no. O no. Wow. Gracias. Gracias. Wow. Pandero vasto. Bueno que vas <laughs> a Buen provecho. Buen provecho. yo me a turquesa camanú guau guau guau guau guau guau guau guau guau guau guau guau guau Banana, ya, ya. Banana hacha, pero ni hacho como Miane. O esta. Sí, qué rico de eso. La Chicos, nos encontramos a una fan vamos a tomar fotos con ella. está y es y ¿no? Sí, muchas gracias por saludarnos pues chicos vamos llegando del centro y tenemos aquí todos nuestros paquetes que vamos a comenzar a abrir porque tenemos curiosidad de ver cómo llegaron las cosas, esperemos que nada se haya roto porque costó bastante caro enviar los paquetes y uno lo detuvo la aduana, así que tuvimos que pagar impuestos. Pero nada más uno de todos los que mandamos. Y está aquí Hayato abriendo, les voy a enseñar. Ya está aquí Hayato abriendo el primer paquete que es el de su comida, me parece. ¿Comida? Sí. Sí, esta fue lo que abrieron. Vean miren toda abierta y todo revuelto está sí. y aquí vienen cosas que se rompen la comida intacta que y y estas eran cosas que teníamos en la casa y que nos queríamos mandar y estas pues nada más era para que Hayato estuviera surtido oh, los meses oh, que oh, vamos a estar aquí wow, <laughs> intacto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 me quedó muy bonita la sorpresa. Ya se cayó acá la mitad de globos. Sí, <laughs> 사줬는데... Ah, sí. Miren, les voy a enseñar que mi mamá escribió en japonés y lo escribió muy bien. Sí, sí, sí. Oh. Yeah. It's all, mixed. all mixed. Wow. Yeah, mix. Wow. Da mix un hueso, Tania. Lo primero que están aquí son las chamarras. ¡Cómo oh. ¡Nuestro bebé, oh, no, ¡Hola, chiquito! ¡Bienvenido hola. a casa! ¡Hola! Aquí tú vas en la cama. Digo, petting. Sí, peting, sí, es que en Corea hace mucho frío. ¡Ah! Oh, ¡Nuestras <ríe> raquetas para jugar en el jardín de mi mamá! que <ríe> son <ríe> oh. Esto es para nuestros anillos de, de casados. ¿Qué? Sí, yes. Mm, 괜찮아. Oh, uh, 괜찮아. 괜찮아 nah, Sí. El último paquete que estamos abriendo es el más importante porque es nuestra foto de boda. Tenía que venir con nosotros. 이 e 박스는 우리가 직접 만들었어요. <laughs> yes. 이런 사이즈 ¡Tan, tan. 만들었어요. <웃음> Nosotros al revés. Pan de choclo. ¿Es que es chena? Pan de ¡Es! Ahí estamos. Bienvenida. Hayato chico cachi el lunes y el domingo te eso. El y el 제일 힘들었던 아, 네. 것 같아요. 하얏이도 너무 많아서... 근데 처음에 왔을 때는 우리가 엄청 힘들어서 그 여행이... 음. 그래서 그게 너무 피곤해서 그냥 잘 자긴 했는데... 음. 이틀 전인가? 이틀 전부터 젤락이 다시 시작을 해서... 음. 3시에 일어나고... 근데 뭐... 자... 자, 3시가 4잘수 있어. 으흠. 그럼 오늘 느디오 10시까지 잘잘수 있어. 씨, sí, por fin dormí. 네. 우리 근데 해야 하는 일도 너무 많았고. Mm -hmm. 사야 하는 것도 많았고. Mm -hmm. Creo <gindo> que hay un poco de trabajo que hay que hacer ¡Sí! Sí, y aquí en el canal chicos, este... Yo sé que hemos estado a lo mejor no subiendo tanto contenido o que este vlog a lo mejor no tiene tanto contenido pero es porque nos estamos adaptando chicos poco a poquito, tenemos muchas ideas de cosas que queremos compartir con ustedes estamos esperando a que mejore un poquito la situación también para viajar Hayato quiere conocer México entonces va a haber vlogs más interesantes que el del día de hoy, pero denos chance. Apenas nos estamos instalando. De sí. sí. 네, sí. well a Ya se hizo de noche y vengo aquí con mi prima ya ven Les voy a presentar a mi prima Yané, nos Ajá. va a llevar a hacer taquitos Claro que sí Chicos, acá no se vieron bien, pero aquí está mi prima Yané, su novio, David, acá el tabo para los amigos Y yo me pedí un agüita de horchata chicos Tengo muchos años Años sin comerme una agua de horchata Estoy emocionada Salud por primera vez el agua de horchata. ¿Y como No. ¿Y goza lo romántico? Rice ¿Nice? 네 no, no I go yeah, so uh. okay. 생각이랑 <laughs> 너무 달랐어 근데 약간 Sí, sí, ok, ichi oh no. neko, <risa> Mi prima le va a enseñar a Hayato cómo comer cueritos. Limoncito primero. ¿Tort? Sí, salecita. Okay. Y listo, lo pruebas. Provechito ya de... ¿No okay a Ok. ¿Qué hago con sabor pollo? Janama, no? ¿Macho con? ¿Cómo anda? ¿Cómo ¿Cómo Blanditos y a Hayato le pedimos dorados que le encantan de las grautas. Buen provecho. ya las ha probado muchas veces y le gustan mucho. Buen provecho a todos. 지브리 보고싶어 아 지브리? 응. 시, 너무 좋아 일본 넷플릭스에는 지브리가 없어요 그래서 몇 개씩 거에 오고 싶었던 이유 중에 하나는 다니아랑 지브리 보는 거? <웃음> 지, 진짜 이거는 사실이에요 그치? 응. 일본에서는 지브리 볼수 없어요 다니아랑 응. 지, 일본어로만 봐야 되고 영어 자막이 없어가지고 근데 한국에서도 못 봤어요 왜냐면 한국어 자막이라서 조금 힘들잖아요 응. 그래서 넷플릭스 멕시코 최고! 예! 보자! 응. 그리고 오늘 태풍이 온다고 했었는데 역시 우리 에일리안 탄피가 잘 찍힌 것 같아요 진짜 펌에 바람도 많이 없었고 근데 대신에 너무 시원해서 응. 시. ¡Gracias! Hola Buenos días Buenas noches 지금 한 아침 다섯 시고요. 아침, 밤 모르겠지만 오늘 못 잤어요. 그 탄도 때문에 소리가 너무 꼬가지고 일어나 버렸어요. 한 시에 한시저 아마 12 시. 그 쯤에 잤거든요 근데 엄청 졸려서 잘 자고 있었는데 그 소리 때문에 일어나고 근데 다시 자야지 다시 자야지 자려고 했는데 못자 그래서 그냥 1층에 와서 지금 어디 갔지? 떡이 먹었어요. 음, 오늘 블로그 맹 앞에 이제 젤락이 없다고 이제 괜찮을 것 같다 했는데 바로 안 되네요. <웃음> 그리고 마지막에 태풍이 생각보다 괜찮다고 했는데 새벽에 뭐예요? 에일리야 일안 하고 있는 건가요? 이게 우리의 일주일이에요. 다음 주는 어떻게 될지 모르겠지만 그래도 담비고 생활 너무너무 재밌고 가족도 진조라고 많이 챙겨주고 재밌게 하고 있어요. 그럼 다음 주도 파이팅! 안녕! Boop <laughs> oh, <laughs> <get it. laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm.